Se Bueno, estamos con Susana Encargada de cabañas Puerto Alto Delta Bueno, Susana, un gusto como siempre Hola, sí, todas siempre primavera.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 Y, el Sagastume eh, y por los llegan a casa. Sí, ah, sí. Espectacular, una opción muy linda. Sí, muy linda. Y la novedad es que ya están a full los dormis. Uy, los dormis están ter terminados, así por que fin. los esperamos a todos. Sí, eh, sí cada dormi es eh, una cabañita de un ambiente eh, donde tiene dos eh, sofacamas, una mesa, un deck importante sobre el, el río que balconea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 Turismo Puerto Alto Delta. En Reconquista, provincia de Santa Fe,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 Lindo viendo el tarú? Sí. Acá en la esquina. Sí, la tarucha, ¿eh? Como vos dijiste acá en, el, en la curva. Mira qué con se el señor del flote. La ¿eh? más grande. Hermosa bicha, che. La tenía, la, ya sabía que estaba por acá, eh. la pinza? Sí, espera. Vamos a hacer la liberación. Eso. Gran sorteo de combo de bike en el instagram Freshear.ok, .ok. caña Redfish Evolution, Reel Albatros cargado con multifilamento y seis señuelos Don KB. Para participar tenés que seguir al instagram Freshear.ok .ok y etiquetar a tres amigos. Se sortea el 12 de noviembre.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 Pizzas. En este caso, los modelos Full color. han entrado todos los modelos nuevos de la marca Gamo. En este caso, es el modelo Roster ¿sí? IGT. Plata con un grip muy, muy, muy cómodo. Gatillo regulable, seguro delante del gatillo. Bueno, viene con sistema para absorber las vibraciones. Esto es IGT, si ¿sí? lo que es en otros rifles lo conocemos como Nitro Pistón, que es muy apto para tiro deportivo o para cazar, ¿no? para todo lo que es caza menor.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 Comunicate al teléfono 02241-1557-2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro-del medio chis chis. Tenemos otra eh? otra bestia. Vamos. Quiero verla saltar. No. Qué pedazo de piedra por Dios. Se dio como esperábamos. tan terrible, tan terrible la carga. Muchachos, es el momento, eh. No esperen. de esa garrapata ¡Oh! ¡Qué al, ¡Qué al muchachos! ¡Terrible! ¡Como están andando a ¡Ahí la tenés! ¡Mirá que taradito. ¡Hermosa! De 3 kilos para arriba ¡Hermosa!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 Caruchón de Gilbert. Segunda captura de Gilberto en 15 minutos. Y vamos. Va a intentar levantarla. Ahora con el multi y la mano, Gilbert.